De orar no lo hago, Señor. A tu voz cuando me habla no le oigo, Señor. Cuando cedo a la tentación, entonces ahí miserable me siento y no sé qué hacer por volver a sentir tu presencia, Señor. A ayunar, mucha hambre me Y mañana lo haré, siempre digo así Ese día no llegan y los días se van Y uno sigue igual, tan igual como ayer Tan igual como hoy y mañana también Cuando voy a leer tu palabra Señor lo hago porque muy cansado estoy, llego muy agotado del trabajo, señor, el tiempo no me alcanza mucho afán. Pasan los días, le estoy pidiendo al Señor Que me toque y me queme con su fuego y poder Oh, levántame Dios, yo no quiero llevar esta vida mediocre Hazme útil Señor, pues mi vida a tus pies te lo entrego Señor Levántame Dios, yo no quiero llevar, esta vida mediocre, hazme útil Señor, pues mi vida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 Tiempo no me alcanza Mucho afán, ¿para qué? Si todo es pasajero Todo se queda aquí Así pasan los días Le estoy pidiendo al Señor Que me toque y me queme Con su fuego y poder Así pasan los días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 Levántame Dios, yo no quiero llevar esta vida mediocre, hazme